En este video vamos a ver cómo funcionan las expresiones de las notas midi. Como pueden ver, yo ya tengo una melodía preparada. Escuchemos. Es la melodía de la cucaracha, muy popular en mi país México. Sin embargo, todas las notas MIDI suenan con la misma intensidad. ¿No sería genial que tuviéramos la posibilidad de agregar un poco más de dinámica a la melodía? Para ello sirven las expresiones de las notas MIDI. Tenemos que activar el icono de Note Expression, que se encuentra aquí. Al hacerlo, podemos ver algunas opciones adicionales, que es Velocity, Gain, Panorama y Timbre. Vamos a ir explorando de una por una. Les recomiendo que para este tutorial utilicen audífonos para que puedan escuchar con mayor detalle las expresiones de las notas MIDI. Vamos a explorar la primera. Vamos a cambiar diferentes valores de velocidad de diferentes notas MIDI. Ahora sí, escuchemos. Como pudieran haber escuchado, algunas notas MIDI suenan más débiles que otras. Con las expresiones de notas MIDI, por ejemplo en velocidad, hemos agregado un poco de dinámica, dándole un poquito de factor humano, porque no todas las notas MIDI, cuando un pianista interpreta una melodía, no van a sonar todos los sonidos con la misma intensidad. La ganancia, tal como su propio nombre lo indica, aumenta o disminuye la ganancia de cada nota. es prácticamente lo mismo que la velocidad de notas MIDI, solo que aquí, en vez de agregar velocidad o intensidad a cada nota, agregará más o disminuirá menos decibeles a cada nota. Escuchemos. Yo prefiero utilizar mejor las velocidades como expresión que la ganancia por nota. Ahora toca el turno del paneo. Con la expresión de notas MIDI de pan o panorama, es que podemos ajustar algunas notas MIDI para que se escuchen un poco más cargadas hacia la bocina izquierda o derecha, según como acomodemos la expresión por cada nota. Escuchemos el resultado. Y finalmente tenemos el timbre, para ello vamos a seleccionar en algún instrumento de Bitwig studio un filtro voy a seleccionar el high pass y voy a seleccionar timbre para seleccionar un rango de timbre del valor mínimo al valor máximo que queremos que haga esta expresión y ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de timbre por ejemplo esta, a esta nota le voy a bajar un poco a esta voy a Aumentarle, está menos, puede ser cualquier parámetro, yo he seleccionado en el filtro, ustedes pueden seleccionar cualquier otro parámetro, puede ser por ejemplo el sostenido o el, la liberación, pero yo he seleccionado en valores de filtro, vamos a subir este y vamos a escuchar cómo funciona el timbre. por ejemplo aquí vamos a escucharlo mucho mejor si escucharon o puede ser de menos a más por ejemplo esta nota que suba el filtro, esta que baje Suena un poco extraño, pero prácticamente para eso sirven las opciones del de timbre. En el próximo video vamos a ver cómo alterar estas expresiones, pero de una forma más aleatoria.